He decidido tomar el PDI con Eude eh, porque parte de mi crecimiento profesional ha sido, por supuesto, el seguirme especializando, eh, el, el prepararme mucho más en las distintas áreas donde he ido ascendiendo. Decidí tomarlo porque viendo un poco más de lo que trata el PDI y el programa, se, era un complemento de todo lo que pude ver también en mi máster. Mi, mis expectativas a alcanzar con este curso eh, son principalmente empaparme de toda la experiencia de cada uno de los profesores eh, que tienen realmente una trayectoria bastante importante eh, no sólo a nivel de, eh, de educación sino en su contribución con cada una de las empresas con la que están la experiencia de estar aquí en madrid me ha encantado la verdad eh, creo que eh, es mi primera vez en Madrid, de hecho, y siento eh, esa conexión viniendo de, de un país latino, eh, del crecimiento y aporte. Me parece que es una ciudad bastante organizada, la verdad. Eh, me lo he disfrutado, siento que eh, ha sido eh, una experiencia eh, bastante placentera, eh, incluso por parte de, de la escuela. Eh, han impulsado mucho que podamos tener también, eh, conocer esto bonito de, de Madrid. Eh, me parece que el hecho de que EU detenga estos programas está excelente y este, me parece fascinante la, la oportunidad. Siento que incluso el tiempo está perfecto porque puedes hacer un espacio en, en, hasta en tu trabajo, en tu, tu día a día para venir y vivenciar eh, las experiencias de, de, esta, de, de toda la trayectoria en, en grandes empresas que han tenido, no solamente los profesores, sino también los distintos compañeros que, que han participado también de, de este curso.